Quiero leer para ustedes un poema que se titula Fin de una temporada en el infierno. He escrito un poema que hará revivir a Dios en su forma desbordante y de caos. Más allá de todas las calamidades, las tempestades abrasivas pueden ser dormidas en el clamor, pueden ser dormidas en cesta de mimbre. En tanto, algunos sientan a llamada en sus rodillas y un sabor amargo les llena la boca, pues besan lo que otros besaron. Vituperar a llamada no es lo mismo que injuriar a la belleza. O lunáticos, o alienados, solo vosotros creéis que la miseria debe de conquistarse. Escuchadme, yo sé que el hombre nacerá, y se venderá esperanza en cada esquina. En el valle de mi alma, un soldado murió en el río, corrupción en el agua. Los adolescentes mienten, las armas traficadas no fueron pagadas, y los civiles sabemos que la primavera es un recurso literario apenas visible en la vida del hombre, que las burlas duelen cuando se es niño, pero ya en la madurez se disfrutan. Los adultos se reúnen cada noche a cenar, hacen bromas y cuentan historias asombrosas que te roban la cabeza. Ahora sé que por la puerta de cuerno se sale del infierno, y de esto puedo vanagloriarme en un ja, el mismo que doy a los que buscan el antiguo festín. Engaño de los sapos rascapanza de diamante. Atención todos, el callejón de la periferia ya se conoce. ¿Para qué tirar la pluma y autoexiliarse como esquizofrénico? Sería lo mismo que el beso que dan las brujas viejas. Satanás, puedes tener muy dulces melodías en la flauta y en la guitarra, pero ya que has recostado tu cabeza en mis piernas, vivirás besando los pétalos de guayabo que de mis disertaciones nacen. ¿Quién llamaría a los crímenes gloria? Un resentido. Ah, hombres cabizbajos, aquel berrinche de ser malo me ha fatigado. Dejé ese sendero, soy más liviano, reconociéndome en la gloria amable. Y cuando vengan los hombres esudos del futuro a recoger mis versos, se los daré con todos mis pilares. He aquí un dictamen. Quiero compartir con ustedes otro poema que se titula la danza de la hipercomunicación. Llega un día en que las palabras antiguas ya no remontan a nada, y querer ser escritor sumado al nerviosismo de lograrlo en pleno desempleo da mucha ansiedad. Pero, toma su curso el viento, toma su curso el río, ¡qué fresco el mar! Es el momento, la poesía debe de hablar de la fuerza dormida del Internet. Sintetizadores, hipostasiados y, y dañados en órganos impresos en 3D tocan suaves melodías. Desciende la cascada las luces perlacentes. Es la llegada de la buena nueva. Cuatro bailarinas dibujan con sus contornos esta membrana holográfica que es una danza. Cosmos, metafísica, comunicación. Un acorde mayor indica el inicio de los pas de bourré rápidos de las bailarinas. Dan un balance. Sus cuerpos parecen un flujo acuoso de teraflops embestidos a labrar el cosmos como un gran computador biológico cuántico. El sonido se está volviendo acústico y las cuatro bailarinas dan un zapateado colonial al sentir sonidos de timbre analógicos. Se da un repentino silencio en el macrocosmos como si dieran una palmada a los procesadores neuronales, moleculares y celulares que brindan su nexo al infierno. Canta y baila el interfaz de nirvana plural. Se abre entonces la carretera, la tetracarretera del mundo, el nexo como nacimiento de agua, congrega la tetra realidad. Hermes en su cuerpo fluorescente baila, se comunica en homeostasis, sus movimientos vacilan en un ballet hindú europeo y pone su mano en mudras inocentes y su inconsciente reside en no querer ser aprendido ni conectado, solo baila, órbita del movimiento, la red de banda ancha, que baila con el todo, abstracción de la abstracción, superestructura de la superestructura, holográfica metáfora del habla cósmica, vía de la meta metafísica, reunión de sintaxis y semántica, empiezan ahora los coros, y como un teatro griego, el canto se conecta con las danzantes holográficas, hacen puntas hasta el centro y terminan en primera posición de brazos simbran los pilares del cosmos una melodía coreada que conecta todos los nervios de la existencia llegan majestuosos los príncipes bailando solo canto, solo baile es lo que hacen cantan, bailan la concentración de la substancia cantan, bailan el mensaje y el receptor cantan, bailan la fórmula matemática que une los nervios, el cosmos, lo virtual. El poema todavía es más largo, al menos unas dos cuartillas más. Estos son poemas escritos por mí. Forman parte de mi segundo poemario. Si te interesa continuar y conocer más de lo que he escrito, abajo en la descripción voy a dejar el link para que puedas acceder a él. Si te gustó el video... Por favor, dale manita arriba y suscríbete al canal.